¿Qué tiene que hacer actitud social para mejorar el mundo? No sé, yo quiero estar en el Caribe, pues me voy al Caribe, ¿me entiendes decir? cierto Empatizar y transmitir el mensaje, el sentido, el espíritu de la asociación. Eh, cenar con Barack Obama. Eh, salir hasta por la mañana y emborracharle. <risa> um disfrutar y de noche vuelo estar más tiempo pensar un poquillo más en los en lo demás y menos el trabajo pues nada en especial que se vaya algo Emborracharme. cerveza que te va a quedar sin pimiento No me quedar sin pimiento. De hecho, me roban los pimientos. ¿Es contagiosa la risa? Sí, totalmente. Lo certifico. Ti, los pimientos lo garantizan. <risa> Porque, como nuestro amigo el Guiri ha venido tarde, pues no va a pillar toro. Entonces, pues estamos ahí con los pinchitos de pollo. Esperemos que le gusten a la gente. ¿Eh? ¿Eh? Ah, Hola. se ha de vídeo, ¿no? El mundo está a punto de Lo que ocurre es que al ser de vídeo hay que decir cosas. No basta Porque con poner la claro, cara. No. Ah, y la, si no paridad, la paridad está perdida, pero la podemos encontrar aquí. ¿Tú tenías algo que decir? ¡Mira cómo se agacha, Dios mío! ¡Mira cómo se agacha! Mucho hablar de paridad, pero ahora vas y te agachas. El tío de la vara en persona. ¿El qué? El tío de la vara. Que yo soy el tío de la vara, Dios mío, como ya soy yo el tío de la vara y yo no tengo vara y tengo nada. ¿Otra técnica, perdón? la dignidad. Otra tensión única enseñar No, yo no enseño nada. <risa> no, yo no enseño nada. O convencer a otro para que la enseñe y te mencione a ti, que es lo que estoy intentando, pero no está ¿Y qué haces con el boli? Te lo pones debajo de la teta. ¿Y si se cae, qué significa? Que todavía están para arriba. ¿Y si no se cae? están para abajo. No, al contrario, si no se cae es porque las tienes pitones. El bolígrafo te lo sujeta y no se lo, cae. A lo mejor yo no lo he entendido porque soy hombre, para hacer eso. ¡Cortamos la conexión! La okay, ¿Lo hacemos solo ah, a vez. ¡Venga, otro! ¡Venga, otro, otro! ¡Venga, pero yo lo, sí, yo lo hago de sí. la puta manera! ¡Eso ¡Que me clavan tres pinos en el suelo! ¡Tranquilo! ¡El puesto de Juan Gallardo! Ah, bueno. Esto es que apoya. La casa no es sin apoyar. A vale, ya. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo le eh, guste me echa un poquito, de, un poquito de aceite y un poquito de sal. Al menos eso es lo que yo aprendí. Y uno, dos, tres. Y cuarta, esta cuarta se ah. me Mira, queda raro, ah. pero. Hola, qué tal. Hola, qué me dijo yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Esto es un cocillado de lo demás mariconadas. ¿Te dos y tres, eso lo manda por un tuit, un tuit y directamente abre la puerta, ¿no? sí! <risa> Ignacio. <risa> Ignacio, manda, manda, un tweet y abre la puerta a la cancela, abre la puerta que se va. Hay que darle la llave o algo. Un tweet sí, a ir. la cancela. Espérate, no, mando WhatsApp. Espérate, no te muevas. Un no, WhatsApp. es <ríe> la que <va> no <ríe> he si tú Instituto Social A, Instituto Social B... Sí, ah, ...hay, no, hay, no, hay no, dos partes, hay dos, la corriente crítica... Que ...la corriente estamos, crítica ...estamos angustiados, a estamos angustiados porque mira, se mira, va... Mira, ...se va el padre de los pimientos, señores... ...la madre de los ver, pimientos... ¿quién, quién, quién, ...¿quién estaba haciendo los el pimientos? ...ella... ...él, el, el, el, el, el, pero ella lo ha supervisado, él, ...ha sido ella... ...¿y quién no ha comido los pimientos? Eh, bueno, él, él... él el, el pimiento tomado... ...ha sido él... ...los pimientos Bien, ha sido Al El de Miguel Gajate, que está ]).¿Gajate, no, gajete. muy bien! ¿Cuatro? Bueno, cuatro casi entran. Voy a empezar otra vez porque me he equivocado yo, ¿vale? Y ya va a ser la última. Sí, sí, luego tiene que haber tomas falsas también, efectivamente. O sea, que no te extrañe que luego vayas a salir las tomas falsas.